Hola gente, bienvenido a otro contenido exclusivo para Patreon. Si estás viendo esto es porque me estás apoyando a través de mi Patreon y la idea es tratar de devolverles el favor con contenido extra que les pueda servir como tips para sus aplicaciones. Lo que les quiero mostrar hoy es cómo hacer un interceptor que nos permita agregar un header con el user ID con el que estamos logueados de manera que del lado del API en lugar de tener que pasarle el parámetro todo el tiempo, todos los requests lleven ese user ID y podemos definir si el usuario está logueado o no en nuestro servidor. La parte de cómo se haría el servidor o cómo se generaría ese token no la voy a tocar acá porque no es el objetivo de este video, es solamente la parte de cómo agregar un header a través de un interceptor pero si tienen dudas me pueden contactar y vemos en base a qué backend están utilizando cuál sería la mejor estrategia para implementarlo lo primero que vamos a hacer es generar una clase que va a ser un OutInterceptor y esta clase tiene que heredar de request interceptor que es la clase que queremos interceptar nosotros vamos a interceptar el request porque es en el que vamos a enviar el token y en la respuesta no vamos a hacer nada, por lo tanto no nos interesa implementar el Response Interceptor. Esto nos obliga a tener un método que es el onRequest en el que vamos a recibir nuestro, nuestro request. Este interceptor va a tener que tener el token que queremos mandar, pero si lo agregamos directamente vemos que ahora nos tira un warning que nos dice que esta clase debería ser inmutable todos los interceptors son inmutables no pueden tener datos que cambien en el tiempo o esa es la idea de chopper por lo tanto si yo esto lo marco como immutable me está diciendo que tengo atributos que no son final por lo tanto necesito definir al token como final y generar un constructor para poder setearlo esto es lo que nos va a obligar es que cada vez que cambie el token tenemos que generar una nueva instancia de nuestro out interceptor eso dependiendo cómo nuestro código puede ser más o menos complicado. Yo les voy a mostrar cómo lo hago en esta aplicación. No significa que es la única ni la mejor forma, pero es una idea que yo creo que puede funcionar a largo plazo. Lo que vamos a hacer es básicamente fijar, fijarnos si tenemos un token. Y si tenemos un token, lo que tenemos que hacer es agregar un nuevo header a nuestro request, lo primero que se nos ocurriría hacer o por lo menos me pasó a mí es decir que vamos a agregar un nuevo header con el token por ejemplo el problema es que esto no va a funcionar porque el mapa es inmutable por lo tanto si lo tratamos de modificar no va a tirar una excepción y el request nunca se va a ejecutar es por eso que en realidad lo que tenemos que hacer es generar un nuevo mapa que contenga todos los headers originales y además tenga el que queremos agregar ahí podemos generar un Header's Map String String, los, los Header's son siempre todos de String y esto lo podemos inicializar a través de el constructor From que lo que hace es copiar todos los ítems que tenía el mapa original de Header's y me genera un nuevo mapa con los mismos elementos ahora sí yo a este Header sí le puedo agregar uno nuevo porque lo estoy modificando yo y ahora puedo generar un nuevo Request copiando el anterior y seteándole los nuevos headers que van a ser iguales a los originales más el que yo estoy agregando que es el Xout este nombre Xout es un nombre que yo elegí y se supone que es lo que está esperando el servidor a algunos le llaman Xtoken o Token o Authentication eso puede variar y deberían ver la documentación de la API que están usando para ver cuál es el nombre que le tienen que mandar. Una vez que ya tenemos hecha la nueva request simplemente la devolvemos y con eso ya queda nuestro interceptor para agregar este token. Ahora el problema que tenemos es que si venimos acá y queremos usar nuestro auto interceptor nos va a pedir que le pasemos el token por el constructor pero a esta altura no tenemos el token por lo tanto necesitamos una forma de poder setear el token o desetearlo de manera global y nuevamente hay muchas formas de hacerlo una forma es utilizar un, una librería como GetIt, que ya hice un video en el pasado para obtener una instancia de este interceptor a partir de un valor o de un parámetro otra forma sería utilizar un provider no sé, hay, hay varias formas una forma muy simple es usar un singleton que nos permita setear y desetear el token y a partir de ese singleton poder generar la instancia del outinterceptor. Interceptor Yo voy a generar acá un outinterceptor Interceptor Singleton Voy a hacer una nueva clase porque como esta clase intercept out Interceptor es inmutable no quiero agregarle cosas del singleton porque es un parche para solucionar mi problema Interceptor esto va a tener una instancia privada esta clase va a tener dos cosas por un lado va a tener un string que va a ser el token actual puede ser null del usuario logueado si es null asumimos que no está logueado por, por, por ejemplo y por otro lado va a tener un outInterceptor que va a ser un atributo que llama instance que lo que va a hacer es generar una nueva, de out, una nueva instancia de outInterceptor con el token que tiene, que tengo acá en el singleton de esa manera yo en mi API en vez de usar el auto interceptor directamente utilizo el singleton y le pido la instancia eso lo que va a hacer es va a generar una nueva instancia del auto interceptor con el token que tenga en este momento obviamente cuando yo me deslogueo debería hacer un getClient de vuelta para que este auto interceptor se me genere sin el token o cuando me logueo debería volver a llamar al GetClient para obtener que esto se me genere con la nueva instancia de Audi interceptor. Por cómo yo programé en los dos capítulos pasados la aplicación, yo antes de utilizar la API siempre llamo al GetClient, por lo tanto siempre tengo una nueva instancia. En ese lado me soluciona un problema en esta aplicación. Si yo tuviera un GetClient global a toda la aplicación, tendría que ver cómo hacer para volver a llamar al GetClient para regenerar mi ChopperClient con el nuevo Interceptor. ¿Sí? Por eso les digo, depende mucho de la arquitectura de su aplicación. Esto puede ser un poquito más difícil o un poquito menos difícil. Ya tenemos casi todo listo. Lo que nos está faltando es setear ese token. Y para eso vamos a ir a nuestra pantalla main, que es donde hacemos el login, y empezar a setear el token cuando el usuario se loguea. Eso es, si cuando arranca la aplicación yo detecto que estoy logueado y hago un set user, acá puedo usar el singleton. Y decirle que el token va a ser igual al ID del usuario. Este set state sería bueno pasarlo a una función. Porque ahora vamos a ver que lo tenemos repetido muchas veces. No es motivo de este video, pero lo pueden hacer. Cuando hago un login con Google, también me tengo que guardar el user ID como token. Cuando hago un sign-in anónimo, también me debería guardar ese ID. Y me está quedando cuando hago el link entre las dos accounts para pasar de anónimo a usuario de Google, también debería guardarme el ID como token. De esa manera, cada vez que me logueo o cada vez que cambia mi usuario, yo tengo el token y por último, cuando me deslogueo, tendría que, por las dudas, poner el token en null, así el próximo que se loguea no tiene sin querer el token de mi usuario. Y realmente eso es todo lo que deberíamos hacer si yo ahora reinicio mi aplicación y abro la consola y pongo ir una fiesta y utilizamos algún número válido le damos go, la API sigue andando ahí hizo el ping y todos los métodos que necesitaba vamos a hacer esto para que no haya tantos logs y vamos a ver que tenemos acá cuando hacemos un get party, tenemos un header que es el xout con el ID del usuario y si buscamos algunos de los ping que deberíamos tener alguno cuando se envió nuestra ubicación. Acá tenemos un post del ping. Vemos que también tenemos el header de get out que el servidor puede leer para saber el usuario. y Por ejemplo, compararlo con el token que estábamos mandando como hacíamos en Firebase. ¿sí? O podemos no mandar el token por el JSON y lo mandamos por el header. Para que el servidor sepa que estamos logueados. Así que eso es un pequeño aporte para ustedes en retribución a lo que ustedes me dan en Patreon, espero que esto les sirva en algún momento si utilizan Chopper como una idea de cómo poder agregar una capa de autenticación a todos los requests para que el servidor sepa cuál es el usuario logueado y no tengan que andar mandando este parámetro de alguna otra forma rara así que gente, muchas gracias por todo y espero que les haya gustado me pueden dejar todos los comentarios acá en Patreon o en el mismo video de qué opinan sobre esta técnica. ¡Hasta luego!